Hola a todos, soy Juan Ramón Camarillo y voy a hablar acerca de la secuencia de los armónicos. En un sistema trifásico, cuando los armónicos están balanceados, tienen una rotación que coincide con las componentes de secuencia de la frecuencia fundamental. Recordemos que en un sistema trifásico balanceado, las tres fases tienen la misma magnitud y están desfasadas 120 grados entre sí. La secuencia positiva de rotación es ABC que es en sentido contrario a las manecillas del reloj. La frecuencia fundamental del sistema trifásico balanceado es el siguiente, donde el subíndice 1 corresponde al número del armónico, es decir, el armónico fundamental. En la figura muestro la representación gráfica de esta secuencia de rotación. Si nos paramos en un punto, veremos primero la fase A, luego la fase B, y por último la fase C Las expresiones para el segundo armónico son las siguientes Son las mismas que anteriormente, pero multiplico el argumento por 2, porque la frecuencia se duplica Hago la multiplicación y finalmente tengo la expresión dentro del cuadro de color vino tinto. Las expresiones para el segundo armónico muestran que la secuencia de rotación es ACB en el sentido de las manecillas del reloj Es decir, el segundo armónico tiene una rotación de secuencia negativa Las expresiones para el tercer armónico son las siguientes Hago operaciones similares a las descritas para el segundo armónico y llego a las ecuaciones resaltadas en el cuadro de color vino tinto. De las expresiones se observa que las tres fases tienen el mismo ángulo de fase, por lo tanto el tercer armónico es de secuencia cero. El siguiente armónico, es decir el armónico cuarto, es de secuencia positiva, el armónico 5 es de secuencia negativa. Y el armónico 6 es de secuencia 0 En general, los armónicos múltiplos de 3 son de secuencia 0 Esta secuencia se repite cada 3 armónicos El número de armónico y su respectiva secuencia se muestra en la tabla 1.1 para los primeros 21 armónicos Si tienen dudas, no duden en comentar